¿Qué tal? Hello, hi, buen saludo. Sayonara, este es un novio para el canal y espero que estén súper bien. Porque primero es Navidad, así que ya podemos celebrar porque ya estamos en vacaciones y estamos libres de problemas. Aunque la verdad no tan sin problemas. Y también porque vamos a comenzar este video. Feliz Navidad a todos ustedes porque pues, me acompañaron todo este año de, de videos. Pues ya es navidad y pues de, de me toca hacer algo. El, con respecto a eso. Bueno, hablando de Navidad también tengo este gorrito que desde los 4 años lo tengo y creo que tal vez en videos pasados lo he mostrado, no sé, no me acuerdo bien, pero bueno, la verdad se ve bonito ¿pa' qué? Aunque algo raro, pero bueno Bueno, como sea, hace un año pues hice un video sobre los tipos de personas en Navidad y de hecho recibió mucho apoyo. Lo voy a dejar aquí arriba o aquí arriba, si a ustedes les gustaría verlo, eh, bueno pues no, primero terminen este video y después ven ese <risa> Y bueno, pues entonces ahora les mostraré esos, esos otros tipos de personas que no pueden faltar en esa noche buena, en esa gran noche. Y ahora entonces les voy a mostrar tipos de personas en Nochebuena parte 2. Esta se parece a la de los regalos, solo que esta vez ella, ella tiene acento algo gringo y cuenta el resto de historias y sus regalos cuestan más de lo que ganas en un año. Gracias, tía. Y a ti, Nick, te, te voy a dar una pieza 5 sí. Y a ti, Martín, te, te voy a dar un super scooter de última generación. Tía, pero si Martín tiene tres años. Ah, te, te tiene tres años, no sabía. Eh, es que nadie dice nada. Pero, pero igual hay uno, you know, aprende y se divierte, ¿no? un celular y no puede parar, aún así esté en Nochebuena o haya ganado la lotería. Pero en este caso estamos hablando de Navidad, así que, pero cuando se lo quitan, eso se pone como si no hubiera un mañana. En fin, los niños de hoy. Hijo, pues está en ese celular. Estamos en familia. No más estoy haciendo TikToks, déjame. ¡Bum! ¿Sabes qué? ¡Dame eso! No, no me puedes quitar mi, mi opo de última. Lo hice. ¿Cómo la ves? Generalmente en Navidad o al menos en mi país, las personas se compran ropa para estrenar en Navidad y la bueno y también en Año Nuevo. Pero eh, la diferencia es que este no para de presumir su ropa nueva. Y si tú eres una de esas personas presumidas, por favor, basta. A nadie le no importa si presumes tu ropa no. Como si puedes observar, mis zapatos son super Jordan. Míralos. También mi camiseta es de Gucci. Cosa que tú no tienes. de presumir. P Pero solo te estoy mostrando mis super clothes. Pero, Blavis, que no tienes tu familia. P Pero si. Pero si tú eres mi primo. Y vi si a alguien que te queda. <risa> de la mañana despierta debido a que es Nochebuena, pero la pregunta es ¿cómo no le da sueño? Eso, Carlitos que siga la ruta hasta las 7 de la mañana. Sí, ¡que viva la fiesta! La no tenemos sueño los dos y son como las 3 de la mañana. ¡Que viva la... ¡Arriba España! Y estos fueron todos los tipos de personas en navidad Y espero que les haya gustado completamente Pero lo importante es que se diviertan y que la pasen súper bien A pesar de que aún seguimos en pandemia y bueno que ya nos estamos recuperando Pero aún así bueno con los, con los miembros de la familia que tengan Pues hagan la navidad ustedes Si sí, hay suficiente apoyo para este video en una parte 3 Pero primero quisiera que me den sus ideas y opiniones en los comentarios. Y también con cuál personaje se identifican. Porque también sería chévere saberlo. Ahora sí los invito a que se suscriban al canal. Le den un like a este video. Y compartas este canal con todos tus amigos. Pero si estás fuera del alón. Solo suscríbete. Pero ya no estarás más fuera del alon Porque ahora yo soy tu amigo. No olvides seguirme en Instagram. Como soy 0709. Y en TikTok igual. Igual yo tengo el link de todas mis redes en la descripción. Para que puedas seguirme. Ahora sí, nos vemos, mis queridos amiguitos.